Hola, buenas tardes. Eh, eh, para mí es, es un, un placer eh, compartir con vosotros esta tarde la invitación de, de dar este seminario a SA. Quiero agradecer lo primero a, al CIO por mediación de, de Juan Aparicio que nos ha dado esta oportunidad. Yo conozco a SA hace un buen número de años ya eh, cuando impartía unas, unas clases de máster en, en la Universidad del País Vasco. Él era un brillante alumno de doctorado que enseguida pues hicimos buenas migas porque su objeto de investigación era muy parecido al mío. Entonces incluso tenemos algún artículo juntos y él ahora, bueno ahora, hace ya unos años inició una, una brillante carrera en, en, en Chile, en la Universidad adolfo Ibáñez. Eh, y su, su investigación eh, es en el campo de, de, la, de la energía eh, y, más, más concretamente, muchas de sus investigaciones eh, son en el, en el campo de la energía renovable. El sector eléctrico chileno es un, un sector que fue pionero en, el, en, el, eh, en hacer un, un entorno de mercado muy similar al, al, al nuestro en el, en el que las, las empresas pues compiten de una manera efectiva y él a partir de ahí pues eh, ha iniciado toda una investigación en este sector eléctrico eh, está metido en un montón de programas eh, de investigación imparte clases también sobre microeconomía y e energía y, y, y espero que esto que nos va a presentar hoy, que ya me ha dicho que es como una compilación de cosas que está haciendo en este momento, sea de, de vuestro interés. Y sin más, bueno, pues cedo la, la palabra a Sa. Sa, tienes, como es habitual, unos 50 minutos para hablar y luego abriremos el, el turno de, de palabra. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias Carlos y muchas gracias al resto Juan y, y Ernesto, la verdad que encantado estar aquí y yo, yo soy ligado siempre, me siento, yo tengo muy, muy buen feeling de español porque me formé en España y siempre ojalá que nos vemos alguna ocasión más, más presencial y ya. Y mira, hoy día voy a presentar uno, uno de, de nuestros proyectos que estamos trabajando hace que llamaría, como, sí, como tres cuatro años. Eh, ya, un, un momentito sí. solamente, me vais a perdonar. Supongo que por la audiencia no va a haber ningún problema. Eh, feel free to present in English O eh, si tú quieres Puedes presentar en español eh, Como quieras no, bueno, voy a, voy a, eh, Mi presentación en, en inglés Pero voy a presentar en español Así que estoy un poco más, más atrevido Estos momentos Así que voy a, voy a presentar español Pero en alguna cosa que no me sale en español Igual voy a, voy a decir en inglés ya, no, no hay problema Gracias Carlos ya. Por, por la flexibilidad. Ya, yeah, hoy día, mira, y, y como decía Carlos, yo tengo un poco un background en uh, economía. Me formé bastante años en economía. Después, la verdad que después, después estuve muchos años, desde, desde 2013. Hacía siempre en economía eh, aplicado al mercado energético. ¿ya? Después, eh, 2000, desde 2013, estoy en una facultad de ingeniería y ciencias. Ya, es una facultad de bien multidisciplinario. Ya. Entonces, también eh, hay un centro de energía. Entonces, energía es un, un como bien especial, bien complejo, y entonces yo ahora estoy más metiendo muchos temas energéticas y combinando economía y energía. La verdad que y eh, después de descubrir la parte de energía de parte de energía las propiedades en más temas de la térmica etcétera así entonces eh, me me, ha, me, ha, me está gustando un poco combinar temas energéticos también en economía ¿eh? entonces estoy como intermedio ni, ni soy puro economista y tampoco no soy puro eh, energía. ¿eh? entonces estoy como intermedio que hago cosas de, de políticas públicas eh, o, o a, a, otra cosa. Hoy día voy a presentar una, un, un trabajo que tenemos, eh, también es un resultado multidisciplinario. Hay un equipo atrás que estamos desarrollando es un modelo de club en general y ahí tenemos equipo como parte hay economistas hay informáticos que modelan esta, y hay también ingenieros son puros de energía ya, energía eléctrica ya. entonces además eh, como decía eh, Carlos hoy, eh, hace poco eh, formé un, un magíster en energías renovables y, y esta energía este magíster aplica a áreas más industrias entonces él, como tiene tres Pilares importantes tema mercado y tiene parte tecnológico y tema, tema negocio. Entonces, las tres pilares que tiene, este el es tipo en un programa un poco más, eh, más estilo MBI, energía ya Lo voy a eh, pasar un poco, eh, ¿qué tiene contenido? Lo voy a pasar un poco más rápido, lo contenido, lo, eh, tengo la motivación y cuál es un poco historia, por qué es necesario hacer este tema, cuál es necesidad de hacer este tema y después, Voy a pasar eh, a temas nuestros modelos, ya, la, la intención, la, la, eh, la construcción del modelo en general y, y cuál relación tiene con otros modelos, etc. Después, voy eh, bueno, a de, bueno, de resultados y lo, o conclusiones. Ya. Entonces, mira, eh, a ver, eh, el tema... Eh, el tema de la motivación primero viene del tema de emisiones, ¿ya? de carbonización. Eh, a ver, en Chile es un país súper chico y muchos de ustedes igual eh, conocen en un país andino, son, eh, son 17 millones. ¿ya? Las emisiones en Chile la verdad es que no, no, no, es, no es alto, ¿ya? entonces la contribución de emisiones de Chile en el mundo son menos de un por ciento, no es tan relevante, pero es un país que eh, eh, pero la emisión per cápita sí es que es muy relevante. ¿Ya? entonces yo creo que la emisión por cápita es más alto en promedio de OECD. El, el, los países de OECD, ¿ya? Eh, incluso lo más alto en región, ¿ya? primero más que la emisión por cápita. ¿ya? Entonces, últimamente, si vemos este gráfico, las emisiones eh, han aumentado eh, eh, significativamente. Imagina que estamos hablando de 20 millones de toneladas de CO2, en 2000, 1973, y este número ha aumentado casi uh, cuatro veces. ya entonces, aquí si fijamos eh, esta parte ¿ya? y, y el, el, la contribución, casi 30% de las contribuciones de emisiones vienen del, del sector eléctrico. ¿ya? Entonces, eso se ha aumentado eh, bastante por varias razones. Eh, primero, a ver, la característica de esos países de Latinoamérica o Suramérica eh, son un poco diferentes, la, eh, la estructura de, de mercado es un poco diferente que Europa, porque esos países eh, aquí son todos son casi envasados hidro, ¿ya? La hidroelectricidad fue como el la, la corazón y el principal elemento de, para todo el, todo lo, todos los países. Por ejemplo, en Chile, fíjate en 1970-80, la hidroelectricidad daba casi 80% de la necesidad de demanda hidro, 80. Por ejemplo, hoy día, Brasil, un tremendo grande país que tiene el 60% de la demanda de energía viene de hidroelectricidad. Por ejemplo, Uruguay tiene casi, mismo lo son, y, o Costa Rica todavía mucho, no son 90%. ¿ya? Me, entonces, estos países históricamente han sido dependiendo mucho de hidroelectricidad. Pero especialmente en Chile, esta tendencia ha cambiado por varias razones. La primera razón, empezó a tener aumento de la demanda un poco industrialización. Entonces, eh, el activismo minería eh, empezó a tener eh, un rol importante en chile entonces es sólo como un, un tercio de la demanda energética viene de, de, de minería y después también hubo los factores que los eh, los crecimientos del sector hidroelectricidad ha, is, ha sido estancado por temas obvios que los cambio climático etcétera entonces esos países ya empezaron a, a invertir a otras tecnologías, que son tecnologías principalmente es eh, carbón. Ya. Entonces, fíjate en 2000, desde 2000 en Chile hubo un fuerte crecimiento, fuerte inversión en, en, en las plantas carbón, que eso ha sido una contribución grande parte de las emisiones que estamos viendo en este gráfico. ¿ya? entonces, aquí eh, el eh, Chile, a ver, tiene unos compromisos, varios compromisos. Eh, en el último compromiso, eh, París eh, que ha tomado dos, uh, dos commitments. Uh, el, uh, eso, uno primero, el llegar a reducir 30 por ciento las emisiones eh, a nivel de el 2007 ya la verdad que es un muy una, un compromiso yo creo que un target bien ambicioso y el segundo y se pueda llegar a 40% con ayuda uno con condicional otro es sin condicional ya y el otro uno de los, los mitigaciones importantes lo ideal lo que está pasando en países es el Chile el gobierno ha tomado una una decisión de eh, reducir y eliminar eh, al al uh, fuentes uh, al carbón, ¿ya? entonces como en Alemania, entonces Alemania tomó su decisión en, por nuclear, entonces Chile ha dejado ha tomado una decisión de y tiene un total de 28 plantas de, de carbón y eliminar el 8 en el 2024 y en el 2040 eliminar el resto. ¿ya? Pero fíjate, el, el, el, la producción de carbón es súper, yo diría, a veces genera muchas dudas esta eliminación, porque hoy día 30% de eh, las plantas, eh, 30% de la capacidad instalada de, de, eh, viene de, de, de plantas de carbón. Y el, pero en el momento de generación son 60%, 50-60%. Imagínate que hoy día la demanda, 50% de la demanda se satisfecha por, eh, por, por carbón, ¿ya? por planta de carbón. Entonces eso, eliminar hasta 2040 es, es, es bastante una, un plan ambicioso. ¿ya? Entonces... Eh, pero, eh, ¿por, ¿por qué ha tomado esa decisión? Por la verdad que tiene alguna justificación, porque un país últimamente se ha convertido en un, un centro boom de energías renovables. ¿ya? Entonces, la verdad que ha sido un, un crecimiento... años y creo que siempre ha salido los lo primeros países del eh, mundo, los primeros o segundo país del mundo más inversión que ha recibido en sectores que renovables. A ver, eh, a ver, les puedo contar muchos temas, no quiero tomar mucho este tema aquí porque es un tema adicional que si tienen alguna duda que yo puedo responder. Eh, hay muchas razones que este crecimiento y eh, uno de los, los, los factores que primero tiene Chile, tiene un un, un recursos increíble en, en tema de Atacama, eh, desierto de Atacama, que es el mejor radiación que el mundo tiene. Y después, eh, las condiciones de mercado también son bien atractivos ¿ya? Entonces, eh, esos son los factores, varios factores que han ayudado a Chile que sea un, un hub en, en energía eh, renovable. Si fijamos en los últimos años, ¿ya? este crecimiento ha sido ha sido eh, muy, muy significativo ¿ya? entonces hoy día eh, la, la, fíjate aquí tenemos una, una, una estimación una simulación para el futuro lo que hace el Bloomberg, uno de los centros más reconocidos del mundo, hoy día energía solar y, y junto con el eh, 2019 son un año atrás son casi 20% eh, casi 20 hoy día como corregimos este dato porque con 2020 casi 25 por ciento la capacidad instalada viene en energías renovables no convencionales, ya no incluimos hidroelectricidad grande, ya entonces con hidroelectricidad es casi, yo diría, como 50 por ciento en energía renovable, ya. Pero esto, si hacemos hasta 2050, ya hay una estimación súper fuerte que el energía renovable va a constituir o va a contribuir como a, aproximadamente 80% de la demanda energética del país. ¿ya? Es un es un número bastante ambicioso, es un número la verdad que es cada día, cada año se siente que es posible realizar esta eh, esta transición. Una de las características que Chile tiene, la verdad que es, es, es un caso interesante estudiar porque eh, un país que no le gusta subsidios, ¿ya? por ejemplo, comparado a Alemania o España, aquí no hay subsidios, entonces el mercado, el, los principales son los mercados que siempre manda. Bueno. También hay una discusión que aquí hay, entonces se puede hablar, estas también tienen parte partes entonces pero es un mercado que el mercado manda y entonces hay un incentivo económico y la inversión, la gran inversión que está llegando al país. Ya. Ahora, eh, la idea es, ahora, cómo, a ver, con esta transición que está pasando, hay varias cosas que está entrando mucho en energías renovables y a la vez el gobierno tiene un plan de reemplazar el, el planta carbón con energías renovables. Entonces nos surgió dos, uh, el tema. ¿Cómo evaluar el impacto? O sea, ese es el objetivo de esta este proyecto, esta investigación, es cómo, cómo evaluar impactos económicos de la expansión. Economic wide impact, ¿sí? eso es como mucho más nivel, un poco más global, macro, nivel de macro, cómo evaluar los impactos de la expansión de energías renovables en la economía chilena. ¿sí? Entonces eso incluye cómo afectar los bases de emisiones, de la línea de emisiones, usando un modelo de equilibrio en general. ¿sí? Entonces un modelo... Pero y nosotros en este estudio y, y el segundo objetivo un poco es ir más allá. Cómo implementar algo este proyecto, de alguna manera un poco contribuir algo, a implementar algo manera mejor. Eso e, e intentamos un poco mejorar la, la capacidad modelístico y, y y coplar y el integrar ambos, eh, ambos, ambos modelos, hay modelos que en general y el modelo bottom up, hay modelos que son top down, ¿ya? a combinar ambos modelos. ¿Ya? les voy a contar por qué es relevante este tema. Ya, y ahí y podemos discutir más, eh, más adelante. Ya, imagínate que en, en literatura hay, eh, a ver, en, en literatura, la lo, lo, modelación de eh, sector energético, hay dos tipos de modelaciones que existen, ya, uno que son uh, bottom-up, los modelos más ya son simulaciones o optimizaciones, ya, que son eh, modelos de ingenieril son bottom-up, el otro modelo que son top-down, son modelos un poco más macro, nivel de macroeconómica. Entonces, aquí lo, lo voy a decir que ambos modelos usan, pero ambos modelos tienen eh, ventajas y desventajas, de alguna factor para, para analizar especialmente a, a un sector eh, electricidad, un sector power sector. ¿ya? Entonces son, como decíamos, la energía es un, un commodity bien complejo, entonces a veces... Eh, es eh, eh, difícil, eh, eh, eh, eh, difícil de focalizar en un, un, un modelo. Por ejemplo, a ver, eh, eh, hay muchos modelos que usan top-down, eh, es un modelo CG, uh, General Economic Modeling. Uh, un modelo CG es, es un modelo bien, el, eh, tiene una ventaja que captura, de impactos a nivel global de economía, las interacciones de, entre, eh, entre diferentes sectores. ¿ya? Entonces eh, se, se pone una, una, una, un mecanismo que se puede ver que eh, cuando a, a hacemos estos modelos hay ganadores y perdedores, siempre que eh, en la regla de economía. Y después también son, te da una alternativa de analizar políticas públicas de una manera más fácil. ¿ya? Incluyendo el shock económico, eh, un, un, un introducir un shock económico en un sector, cómo va a afectar al resto, resto de sectores, etc. Entonces, eh, eso... Es un modelo en la política pública, sí, es un modelo bien estudiado y, uh, y en, muchas áreas de, en muchas áreas de economía, ¿ya? Pero tiene sus su restricciones. Cuando aplicamos estos modelos uh, al sector eléctrico, tienen sus, sus cosas, uh, uh, sus, tienen sus problemas, sus restricciones. Primero, restricciones que es estos modelos, uh, el modelo de equilibrio general, son modelos que aquí cuando modelamos este uh, uh, power sector o electricity sector en, en esta en estos modelos son uh, el, ese power sector siempre llega en forma más agregado, ¿ya? Entonces siempre se están presentando mucho más agregado. ¿ya? Eso es por parte del datos, etcétera. Y además estos modelos tienen tiene, eh, tiene otro problema que se no capturan a los cambios estructurales, ¿ya? ¿Por qué no capturan, manuales? por ejemplo, a ver, si imagínate que este año 2000 estamos analizando 2020, estamos hablando, si pasa algún cambio estructural, por ejemplo, no sé, un entrada en energía renovable, porque lo son eso eh, es una revolución que está pasando último. Por ejemplo, la historia de energía renovable en Chile son muy nuevos, son de partido hace tres, eh, cuatro años. ¿ya? Entonces, estos modelos modelo no son capaces de capturar este cambio estructural tan rápido. Una de las razones es que, ¿por qué? Porque estos modelos requieren un dato eh, bastante grande, o sea, a veces llaman, el economista llaman black box, ¿ya? son eh, unos datos, eh, son, normalmente son siete o cinco años atrás. ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estoy analizando hoy día algún política público, mis datos más recién son 2015. ¿ya? Entonces, incluso en 2015 no había por ejemplo si analizamos línea base no había energía renovable ¿ya? entonces esos esos temas eh, se complican mucho en esta en esta en este modelo ¿ya? el otro, eh, eh, otro eh, la complicación de este modelo es que estos modelos en general no captura las lo, lo, características energéticas, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas características energéticas, hay muchas restricciones, por ejemplo, la eficiencia energética o las restricciones de transmisión o las características termodinámicas, etcétera, Y que este modelo no captura, ¿eh? Entonces, eh, eso parte y tiene, este modelo tiene, eh, su, tiene su problema, ¿ya? Pero eh, el otro modelo que, como decíamos, son de, el bottom-up, un modelo de eh, ingeniería, eh, un modelo de simulación y optimización. Hay varios modelos de este estilo, por ejemplo, LIB, Marcal, o, eh, hay, eh, hay cada uno de lo, los países que usa sus modelos. Entonces, estos modelos son, sí, son modelos eh, en base a energía, se refleja muy bien, se analiza, se hace mucho para análisis de energética o planning, pero es un modelo bien específico a energía. ¿Ya? entonces refleja los parámetros toma en cuenta los riesgos toma en cuenta muy bien las uh, restricciones las restricciones y, y, eh, sí. y entonces en la característica energía tú puedes modelar muy bien la característica de energía en esta, esta este tipo de modelo pero eh, el, la, la restricción principal de este modelo es que no puedas tener una idea ¿cuál va a ser el impacto de un escenario energético a nivel global como económico, macro, nivel. Ya. Entonces eso es el tema, es el problema también tiene estos modelos, que no tú, el crecimiento de demanda, crecimiento del PIB, por ejemplo, cómo afectar este esta modelo, por ejemplo, una, un, un crecimiento, un escenario energético, cómo va a afectar el PIB, cómo va a afectar el nivel sectorial, y entonces cómo va a afectar el nivel de, de emisiones largo, la, entonces eso, diferentes niveles de emisiones, etcétera. Entonces, estas son restricciones que tiene esta, esta modelo. Nosotros, entonces, sabiendo, eh, eh, conociendo los dos modelos, entonces hemos, eh, hemos intentado un poco ver y cómo poder alinquear ambos modelos. Ah, quiere decir que cómo podemos combinar y tomar sabiendo que cuáles son las características tiene la uno, entonces eh, generando un tiempo poco más un trabajo multidisciplinario, como decía antes, que hay equipos ingeniería lo más eléctricos, que hacen los modelos de ingeniería de optimización, y, y combinar este modelo eh, bottom-up, los modelos de ingeniería con el modelo de macro-level, el CG. Entonces, ver cómo podemos a, a combinar ambos modelos sacando ventaja de, sacando ventaja de cada uno. Ya sabemos eh, cada uno ofrece tiene ventajas desventajas entonces cómo podemos eh, combinar ambos eh, ambos modelos ya? entonces en la literatura la verdad que esto es un, un proceso la verdad que es e e bastante complejo para eso necesitas tener un centro necesitas tener unos recursos eh, bastante grande para porque hay varios pocos centros en el mundo que están hacen hacen esta linking a uno está en, en, en Estados Unidos MIT el otro está en, en Cemot en Bruselas el otro en Australia, varios centros que, o el GTAP y Purdue, Universidad de Purdue, que lo hacen, entonces hacen este tipo de linking por, eh, por, eh, para sacar la ventaja, uno aprovechar la ventaja de cada uno de modelos, ¿ya? Entonces, aquí en la, normalmente hasta ahora han hecho dos tipos de linking, o dos tipos de coordinación, existe uno que llaman soft linking, el otro llaman hard linking, ¿ya? Eso son, soft linking es, es una estructura cada modelo corre aparte, ya, tú usas el, los insumos de un modelo, incorporas a otro modelo. Entonces, un modelo soft linking, por ejemplo, tengo un, una, un par de gente que hace un modelo de ingeniería, yo sumo, uso este insumos, incorpora en mi modelo de eh, cromos en general. ¿ya? Entonces llamamos un modelo soft linking, cada uno eh, eh, se controla en eh, los partes. ¿ya? Pero el modelo hard linking es un modelo bien avanzado, es eh, que y hacen una, un, un centro, una modelación que ambos modelos corren a la vez. ¿ya? Entonces eso usa mucho más, entonces no hay una intervención humana en sentido, ambos modelos eh, y, eh, programan en una forma que corren a la vez y entonces una lo insumos, satisfecha. Al, al otro modelo. ¿ya? Entonces, en nuestro estudio, considerando nuestra capacidad, eh, que son limitados y somos eh, recién que partimos este tema, entonces hemos tomado un poco más sencillo, ¿ya? una forma más soft-linking, yo diría soft-soft-linking todavía, ¿verdad? entonces un poco más en nivel más preliminar. Entonces, hacer... A, a un trabajo y, y el, el, el, el aprovechar y estimar las emisiones, los impactos de las expansiones renovables en Chile. ¿ya? Entonces, para eso... Eso lo, lo, más o menos estructura nuestro, nuestra investigación, la, nuestro modelo, más o menos, que como hacemos. Hay variables indígenas, eh, variables exógenas, indígenas, eh, aquí son variables eh, exógenas que hemos usado. Entonces, aquí, fíjate, si, si estamos colaborando un modelo LIP, eh, que es un modelo que usa el Ministerio de Energía hoy día en Chile, entonces usamos y eh, entonces eh, nosotros eh, eh, sí, admitimos los eh, los incorporamos los insumos del modelo ingenieril, el bottom-up, a, a nuestro modelo CG. Entonces, ahí y aprovechamos, como decíamos, la ventaja de cada uno el otro. Entonces, para, vamos a ver, aquí el objetivo es eh, mostrar de eh, alguna forma el, este mejoramiento, el impacto de este mejoramiento. Así si podemos ver que, a ver, si si el, a ver, podemos ver que... El, uh, un modelo CG solo lo, y o incorporado. Entonces vamos a comparar los resultados de ambos, cómo podríamos mejorar resultados incorporando resultados de, de, de, de modelo de bottom up, ya entonces eso es la estructura de nuestro nuestro modelo, eh, nuestro sistema, entonces ahí les voy a empezar un poco, les contar un poco que nuestro eh, eh, empezando nuestro modelo ECOGEM Chile, el modelo ECOGEM general y después voy a dar también alguna insuma, alguna insight sobre el modelo bottom up, ya entonces después vamos a ver cómo qué metodología usamos para eh, al incorporar ambos eh, modelos y después vamos a tener resultados. ¿ya? Y eso es el, el esquema. ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver el modelo EcoGem Chile, que es un modelo, es un modelo, y, eh, como decía antes, un modelo tiene varios pedazos importantes, tiene para una, una pata más, energy environment, cuáles es los el, el impactos energéticos ambientales, y tiene parte el, los impactos macroeconómicos a nivel de PIB, a nivel de, de, de, de, de, de, de, de otros elementos que podemos ver en la exportación, importación, etcétera, sectoriales, los impactos sectoriales, impacto de y el, el ¿sí? son de, de... Y después es el, es el, el, el policy, la gracia que tiene es este modelo de policy shock. Por ejemplo, si incluyo un shock de energía, por ejemplo, digo, ¿qué pasa si el 10% aumenta el precio pobre y cómo va a afectar al resto de economía? O si cualquier shock de energía, cómo afectar al resto de economía. Esa es el, el, la gracia que tiene este modelo, kit es ventaja que poder evaluar los impactos más, más globales. ¿ya? Entonces, nuestro modelo, eh, a ver, tenemos dos, dos tipos de modelos, dos, eh, hemos un criado dos nuestro modelo tiene dos versiones estático y dinámico el formato dinámico funciona con 61 sectores y pero el formato estático tenemos 100, uh, 118 sectores ¿ya? ese se es refleja viene por parte muchos cada vez que los sectores que aumentan el modelo tenemos mucho más uh, comple, uh, complejidad para manejar en el, el, el, el modelo dinámico ya por eso nosotros tomamos algún los sectores que preferimos, eh, preferimos agregar eh, él depende de nuestro interés ah, pues si, si nos interesa y tener un análisis detallado, por ejemplo sector eh, eh, sector industrial entonces empezamos a abrir este sector y, y analizarlos mucho más detallado si nos interesa entonces cerramos esto agregamos y abrimos al otro eh, al otro el, el parte entonces eso aquí tenemos eh, 27 sectores eh, productivos 7 sectores generación ya es en el generación eléctrico y 27 sect 27 sectores de son servicios luego tenemos fíjate aquí tenemos 10, 12 categorías de, de trabajo Yeah, labor y tenemos 10 eh, deciles de income group la gente que tiene los quintiles de por ingreso porque a ver en Chile hay muchos mucho temas sociales la verdad que es un tema eh, bien relevante para Latinoamérica comparando a Europa porque aquí la diferenciación la diferencia por, uh, por sociales es un tremendo muy grande por eso hay, siempre hay demanda mucho para evaluar eh, impactos sociales. ¿ya? Entonces, por eso hemos dejado como una, una apertura bastante grande, como 10 deciles, ¿ya? medir los impactos cada, cada decile, cada grupo de gente por por eh, por, ganas, por el Income group, ya Entonces, tenemos eh, 35 trade partners que son eh, los principales, son 6, son Brasil, Oeste, China, que son 3 que son los, los principales, el resto el Asia y el América y luego tenemos otros factores eh, le, finanzas impuestos y eh, tarifas eh, y las poluciones y las contaminaciones que hemos elegido como el eh, como seis principales contaminaciones son de, el, principalmente es el carbon dioxide y, eh, y el resto de metano y el otro sufix el nitro, etcétera ya son seis, eh, seis eh, poluciones. Eh, y luego, a ver, el modelo, nosotros el modelo de Club General, que son modelos base, se fue generado el origen de este modelo, porque todos son modelos, cada país que tiene, no sé qué, qué modelo está usando en España, y, pero el, cada país que tiene un su acercamiento diferente, por ejemplo, el origen de cada modelo viene a un lado. Nuestro el modelo que estamos usando así es un modelo OECD Green, eh, es el origen, porque hay un modelo que usan muchas GTAP, hay modelos que usan Ecomote, que son Bruselas, hay también modelo que usan australiano. Normalmente están modelos se, se, se modelan en base de GAMS o, o GEMPAC. Entonces, eh, entonces, ahí tienen las modelaciones, tienen cada uno, son ventajas. Nosotros usamos muchos GAMS en este esta modelo. ¿sí? Entonces, aquí eh, tenemos las características que tenemos, lo, la principal característica, no quiero detallar mucho por tiempo, pero tenemos la producción, minimizando el costo. Ya ¿sí? usamos ah, mucho, dos tipos de ces eh, Constant Elastic Substitution o leon -TF, eh, son... Eh, y el ETF el más, más fijo, y luego tenemos consumption, así usamos una, una función de, de extended uh, en el substitution model, luego, y, y, y, y, y, y, y luego tenemos eh, final demand eh, fixed eh, shares, in, investors, eh, gobierno margin stocks, y luego tenemos, eh, usamos para foreign sectors, para... El importación eh, doméstico lo eh, el, el fuera usamos ton y lo para exportación eh, usamos set eh, Constant, Electricity, eh, Constant Elasticity transformation y eh, nosotros usamos a los a las cierres en los cierres de modelos en basan en el valor -Roll, y es un modelo valoraciones entonces y, y también es nuestro modelo mucho más eh, orientado al saving Dragon eso son bases de base de ahorros ¿ya? es el modelo que usamos, Dynamic eh, Recursive, hay dos tipos de modelos que usan normalmente, son uno de estocástico, lo recursivo, nuestro modelo más, más, más eh, recursivo. ¿ya? Entonces, aquí como decíamos, aquí hay una función de producción, se base más de minimización de costo, ya que aquí tenemos Kelly, Esos son, eh, porque la eh, estructura de árbol de la producción empieza a tener un XT la producción, expide producción, después y usan Kell, es el capital energía labor, eh, y otro en es el insumos de intermedios. Ya. Entonces, eso es la minimización. Y, y luego para el, para el consumo estamos usando la maximización de utilidades, aquí tenemos eh, varios conceptos, que dos conceptos usamos el, el, también parte más ahorro, los consumidores tienen ahorro y también eh, el consumo, a la vez también tiene un consumo mínimo, llamamos al Substance Level of Consumption, ya entonces eso eh, en base a esta lo, lo que, que, que maximizamos, o sea, Luego, a ver, lo, luego le quiero pasar un poco más rápido al que tenemos el base de datos, ya, el macro-SAM, como decíamos aquí estamos hablando de 110 sectores, ¿ya? 118 sectores, nivel un poco más tático, 61 sectores más, ¿eh? el, más ¿eh? dinámico. Entonces, estos son, el, los SAM normalmente son, hacen actividad-actividad o actividad por ya. Entonces, eso, nosotros, nuestro modelo funciona por activity por activity ¿Ya? Entonces aquí es un, un, un marco SAM. origen de marco SAM cuando nosotros construimos, es, fíjate, es 2013. ¿ya? Fíjate, ese es el problema a, a este modelo que lo nombraba. Entonces nuestro más, eh, nosotros armamos este incluso los datos que o, actualmente es disponible para Chile, más eh, recién datos son 2013. Entonces, eso quiere decir que es un problema actualmente, porque quiere decir que después de cualquier cambio estructural que pasa en economía, como no sé, entonces energía renovable que partió hace cuatro años, entonces esa SAM no refleja esos cambios. Ese es el problema, porque nosotros cuando si analizamos estas eh, a nuestra actividad, por ejemplo, la expansión de energía renovable, entonces los vasos de datos no hay energía renovable. 2013 en Chile no había energía renovable, entonces es obvio que entonces el resultado no, no va a reflejar un resultado más aceptable. ¿eh? Entonces es el eh, es el tema en nosotros, por eso... Usamos la metodología de combinar ambos eh, un, uh, ambos modelos, con, uh, un modelo de general combinando con modelo de bottom-up en general. ¿Ya? entonces el modelo el dinámico funciona en base de tenemos a ver un modelo dinámico que me decía antes es un modelo de recursivo y tiene se funciona en base pero en línea base son estático entonces tenemos parte a ver parte del data y de demás ecuaciones ecuaciones tenemos de los modelos varias variables los parámetros y luego en la calibración entonces eso el modelo en general a ver, el modelo de dinámico se pasa en base de ahorros, ¿ya? Entonces, ahorros y, y también la productividad de trabajo y la productividad de trabajo. Entonces, en esa en, en esa estructura, generando un lambda, haciendo un loop, genera varios loops, eh, generando a, a mucho más, si, si, haciendo simulación a muchos más años at, eh, adelante, ¿ya? Entonces, es el, por eso lo el modelo estática es muy importante para estos tipos de análisis, por ejemplo, de, de eh, modelos de dinámico recursivos, ¿ya? Entonces, para nosotros tenemos algunos parámetros exógenos. Exógenos para eh, los parámetros di, eh, para modelos dinámicos tenemos eh, los variables que hemos hemos tomado. Es la verdad que también es uno de de, de ventajas que tenemos este modelo que son variables exógenas son dependiendo eh, qué variable que usas, entonces eso afecta mucho a tus resultados. Por ejemplo, nosotros eh, usamos algunos datos bien eh, oficiales que hay estimaciones de energía y son eh, 3.2 de crecimiento de GDP, eh, fíjate, pero eh, con la pandemia, fíjate, tenemos un problema porque al final la pandemia nadie esperaba, entonces eh, hay una... Entonces, ese es, es el problema porque son variables las que tú introduces. ¿ya? Luego tenemos una, un crecimiento de trabajo y son... Eh 0.88% la productividad de trabajo 1.7%. Ya entonces, aquí el ahorros. Ya entonces tenemos un ahorro casi 1.5%. También por lo, los ahorros. Ya entonces, es el parámetro que nosotros usamos como exógeno en el modelo dinámico. Ya. Entonces, eso es lo, lo que intenté un poco dar eh, una imagen más global sobre qué se trata el modelo en general, lo que nosotros tenemos. ¿ya? Entonces, vamos a ver el otro pata importante y, y también lo, lo que nuestros colegas que hacen el modelo LIP, ¿ya? un modelo ingenieril, un modelo base, mucho más detalle, un modelo bottom-up, una en una optimización mucho más abajo. Ellos normalmente, a ver, usan en el Ministerio de Energía, en Chile usan un modelo LIP, que, y también hacen en cada, cada año por 30 años de simulaciones. ¿ya? Entonces, fíjate, este modelo sí que te, te da mucha ventaja eh, en términos de energía. ¿ya? Fíjate aquí, tú puedes incluir varias cosas, por ejemplo, technological change, ¿ah? el cambio tecnológico. Entonces, ese cambio tecnológico, por ejemplo, en modelos de crónica general es imposible incluir, por ejemplo, los, eh, los, el tema de inversión, costo de inversión, o, o etc. Entonces, eso parte de la incertidumbre o restricciones de transmisión, etc. etc. Entonces, cada, eh, el, el Ministerio de Energía, usando su modelo LIP, que hace varios escenarios y entonces genera un crecimiento del sector energético por 30 años, escenarios A, B, C, D, E. Entonces lo que nosotros usamos en, en base de escenario A, B, por ejemplo, escenario A, hay social eh, disposition, ¿ya? entonces aquí hay costo alto y eh, luego demanda bajo, etc. Diferente cambia por escenario por uno al otro. ¿ya? Entonces, en, dependiendo de, de cada escenario, ellos generan unas, unos crecimientos tecnológicos para futuro, 2025 o 2030. Fíjate, si fijamos aquí eh, eh, en el escenario A, por ejemplo, energía solar va a crecer, 8, eh, va a tener 8.3% de generación del mixta, por ejemplo, el total en 2030, pero en cada escenario de C va a ser 14%. ¿ya? Entonces, eso eh, cada uno depende, eh, va a ser, por ejemplo, en, escenario, en caso de escenario D es mucho más eh, oriental a energía renovable. Por ejemplo, si, si fijamos aquí, en 2030 energía renovable va a construir su energía renovable no convencional va, va a construir casi 30%, 40%, dependiendo de cada escenario cada que tenemos. ¿ya? Entonces, aquí fíjate, en total, 2030 estiman que Energía renovable con energía renovable no convencional total, va a ser casi 70%. ¿ya? Entonces, ese escenario, fíjate, ese escenario D es un poco más orientado a energía eh, renovables Ese escenario un poco más sucio. ¿ya? Entonces, aquí eh, tenemos el carbón, 33% 38%, es mucho más sucio ese escenario, etc. ¿ya? Entonces, aquí... Lo que, lo que nosotros, ¿qué hacemos? No quiero entrar mucho más detalles Sol, porque eso es lo que el trabajo nosotros eh, aceptamos como giving, lo colaboramos con ellos. Entonces, aceptamos estos resultados, eh, ya, estos resultados de shares, los parámetros que tenemos eh, de cuotas de cada uno, incorporamos a nuestro modelo directamente. ¿Por qué? Porque en caso anterior, imagina que si el modelo tradicional CG, esos son los crecimientos se pasan año a año. El modelo internamente, o lo, como decíamos, un variable endógeno, entonces saca estas, eh, a, a estas variables, modelo en sí mismo. Pero ahora nosotros, sabemos que sabíamos que en 2013, no había datos, de, no hay energías renovables en Chile, los, los datos son antiguos, ¿ya? no nos permite hacer estas evaluaciones eh, como cambios tecnológicos, entonces nosotros vamos a incluir estos datos como un método soft linking directamente, exógenamente a nuestro modelo. ¿ya? Entonces eso es el modelo lo quiere. para hacer esto, nosotros a ver, para hacer esto nosotros hicimos varios cambios, lo, lo el principal cambio ha sido por parte de la producción, el resto del modelo no tocamos, ¿ya? solo la producción y también fue de la base de datos. ¿ya? Cuando abrimos la base de datos, por ejemplo, lo que tenemos atrás, aquí cuando hablamos de algunos sectores, porque es un, una, un macro Sam eh, bastante agregado, aquí se si venía energía total, energía electricidad, por ejemplo, energía de generación. Pero no estaba especificado. Por ejemplo, si vas ahí, no hay una, una especificación. Si vas a los datos, eh, si queremos colectar datos del Ministerio, por ejemplo, de Banco Central o, o, o varios uh, otros fuentes para, para construir el SAM, el, el, si fijamos que en energía, en generación, se viene en conjunto, ¿no? No, no, hay, no hay una separación. Cuando, como, como viene en conjunto, esa es una restricción que nos da hacer una evaluación, por ejemplo, saber que qué, cuál es el impacto en la energía solar al resto de la economía, por ejemplo. Entonces, eso por eso nosotros aquí hicimos, abrimos al sector de generación en siete sectores. ¿ya? El sector de generación ya no existe, eh, en, en lugar del sector de generación hay eh, generación solar, generación gas, generación carbón, etcétera, etcétera. ¿ya? Esa es la primera cosa que hicimos, la apertura del sal y eh, desagregación de SAM, ¿ya? apertura y la desagregación de SAM. El segundo, a ver, nosotros lo hicimos... Porque el modelo anterior, lo que teníamos antes, energía, electricidad, el consumo de electricidad, porque, hay, eh, porque muchas veces eh, hay una confusión por parte de cuando entendemos energía, no entendemos energía, electricidad, porque electricidad son 22% viene eh, de la demanda, ¿ya? entonces el resto, 80% son energía térmicas. Entonces, antes... Fíjate en el modelo nosotros anterior teníamos electricidad por parte insumo en intermedio, ¿ya? entonces por qué era así? Porque no era relevante medir, por ejemplo, hasta ahora, hasta antes de, de eh, por ejemplo, de la energía renovable no era relevante medir los impactos, por eso se metían más el parte como insumo intermedio. ¿ya? Pero nosotros qué hicimos? Sacamos energía electricidad aquí. Eh, como insumo aquí fíjate que hay que ese es eh, capital energía y eh, el trabajo y capital energía eh, se divide energía eh, capital energía en término global ¿ya? energía y encima energía esa parte fue nuestro de contribución agregación nuevo que, que le dividimos energía entre eléctrico y no eléctrico ¿Ya? Entonces, aquí, aparte del eléctrico, ya tenemos eh, siete generaciones que lo, lo nombré antes. ese es, es el parte lo, para el no eléctrico, incluye el gas, carbón y, y, y eso, diésel, etc. ¿ya? Entonces, eso fue el, nuestro aporte en ese sentido al separar y estructurar esto. Después, a ver, ¿cómo incluimos? Nosotros, a ver, nosotros, como decíamos así, el modelo anterior a ¿ah, los lo demandes de base, ¿cómo incluimos los, lo, los shares que nombré, eh, las la shares que viene de la parte modelo ingeniería, el modelo bottom-up? ¿Cómo incluimos al modelo? Incluimos una forma más excepcional aquí, por ejemplo, es el modelo que tenemos internamente, que definía la, la share. Por ejemplo, esos son de lo, los, uh, son en BAU, el business as usual. Aquí, por ejemplo, no el modelo corre solo sin intervención del modelo bottom-up. Es un modelo original que corre. Nosotros, eso es incluyendo nosotros el modelo, porque aquí son, hay una shares, eh, son de, quizás en sumo, el, al cual se le va a hacer el share de energética. El, el, el para insumos eh, al respecto a la producción total, cuál va a ser el share de energética el quel, eh, respecto a la producción total. Entonces, aquí nosotros incluimos aquí como un factor el crecimiento de el de crecimiento del la demanda energética en una forma más exógena Eso viene Generación, escenarios, cada tecnología, el tiempo. Entonces, hasta 2030 o 2040. Esa es la fue, forma fue que nosotros eh, incluimos. A ver, el, aquí nosotros podemos hablar un poco más, ¿cuál es la complicación? el, el Problema, pero primero, complicación es la convergencia, ¿ya? porque convergencia es muy importante porque estamos hablando de dos modelos de características diferentes. Entonces, cuando incluyes el resultado de un modelo al otro, entonces, la el, el convergencia es, es bien, hay que tener un poco eh, cuidado con el. Primero, que tienen que replicar en línea base, si realmente el modelo re, eh, replica bien el resultado del otro o no. Después, podamos dar un, un shock político, etcétera para ver impactos, etc. En este modelo, nosotros en este trabajo, es, no hay ningún shock político, son línea base, ¿ya? para ver cómo lo va a ser resultados por la línea base. Los, los resultados son bien interesantes, la verdad que son, primero resultados resultado que tenemos por parte de emisiones de carbon dioxide, el, de, ¿ya? entonces, por ejemplo, los escenarios, diferentes escenarios que hemos tomado, el escenario A, C, D, ¿Ya? Entonces, ¿dónde viene ACD? Los escenarios que tiene esta zona A, B, C, D, E. Nosotros tomamos tres escenarios nomás porque son algunos escenarios bien parecidos. Entonces tomamos tres escenarios con características bien diferentes. Entonces, aquí, fíjate en este escenario y tenemos un escenario BAU. Ese escenario BAU quiere decir que no hay intervención externo. Este quiere decir que el modelo de crumble general anda solo. Ah, entonces, se cree que no hay. Entonces, eh, pero es el, el los escenarios ACD, ese quiere decir que sí hay una intervención, quiere decir que el modelo anda junto con, con otro modelo, con resultados de otro modelo bottom-up. Entonces, aquí si fijamos resultados, en, en mira eh, que los resultados de el modelo en general solo, es eh, que está sobreestimando las emisiones, porque es el resultado obvio. Imagínate que eso no fue nuestra contribución un poco mostrar un, un gráfico más realístico que no, ese es el, ese es el problema del modelo de club en general, porque el modelo de club en general no estima correctamente a, los, eh, a lo, la expansión de energía renovable, eso no refleja las características energéticas, etc. Entonces, eso fue nuestro un primer contribución, reflejar bien cuál va a ser, el, fíjate, la situación está mucho más mejorada, entonces tenemos varios escenarios, eh, varios son es resultados inicial que tenemos, eh, un escenario, el D, que son lo que decía, más energía renovable, fíjate, entonces tenemos mucho más ¿ya? el crecimiento de carbón. Hasta 2030 va a ser esta, este formato. Entonces, fíjate, aquí tenemos intensidad de emisiones también ha bajado. Porque estos son que el modelo común en general funciona solo. Estos son otros, eh, otros eh, ya escenarios que, por ejemplo, el escenario de Ahí donde emisión, eh, intensidad de emisión ha bajado más porque son, son de se basa mucho en energías renovables. ¿Cuál es, va a ser el impacto al, al GDP? Ambos modelos, ¿ya? y después tenemos el impacto: eh, fíjate, el impacto es eh, los precios energéticos en, entre 2013 y 2030. Fíjate, lo, los, los precios han bajado de, significativamente porque hay que tener cuidado con este precio, son precios un poco más, ¿ya? hay que mirar eh, los detalle los precios como que hablamos porque aquí eh, cuando hablamos eh, los precios eh, los temas técnicos no están incluidos en ese precio, ¿sí? por, por ejemplo hay muchos lados nosotros el precio energético en España en Alemania ha aumentado en, en lugar de que la energía renovable son baratos, son costos marginales, son casi cero, pero energía el, el precios finales siguen aumentando por temas tecnológicos, por temas técnicos de transmisión, por tema respalda tecnología de los caros, entonces falta almacenamiento, etcétera. Entonces hay que ser un poco cuidado en la interpretación de estas estos resultados. Ya entonces son uh, varios uh, tenemos varios uh, cambios porcentajes de comparando con escenario uh, BAU, es que nosotros decimos escenario BAU es como un escenario base que fun funciona sin modelo bottom-up, entonces hay unas variaciones, por ejemplo, variaciones significativas como la transmisión. Fíjate, la demanda de transmisión ha aumentado mucho. Porque es bastante lógico, porque no, no quiere mucho de temas transmisión, aumenta mucho demanda de transmisión eh, y distribución, ambos. ¿ya? Y el otro sector, fíjate, el sector es otros energéticos ha, ha bajado. ¿ya? Entonces, fíjate en, en, en petróleo, gas, carbón y otros sectores que son ha cambiado ha bajado significativamente bueno estos modelos un cambio 1%, la verdad que hace mucho mucho sentido ¿eh? entonces por eso los son porcentajes también hay que ser un poco cuidado en interpretar como el, el qué significa muchas veces esos modelos reflejan un poco eh, a ver dónde dónde se va ¿eh? no no es no refleja Exactamente 4%, no, no, no hay, tiene mucho sentido. Y después, otro variable es un poco, si fijamos sectoriales, el otro sector. No son energéticos, el impacto, por ejemplo, la agricultura, minería, al, fíjate, al sector A. Eh, ha disminuido el escenario A, eh, eso ha disminuido, ese eh, quedó eh, estancado y el otro ha disminuido. ¿ya? Entonces, ha afectado varios sectores en varios porcentajes. ¿ya? Entonces, esos son de que nos falta un poco investigar estos los detalles e interpretar los resultados. ¿ya? Aquí, mira, el otro problema un poco más, eh, como decíamos, eh, es el resultado un poco más económico, los, los números. Aquí falta mucho investigar poca, eh, un poco de esa decarbonización, de escenarios tan ambiciosos que tiene eh, el gobierno chileno, realmente son coherentes con, uh, con, uh, con cambios, con limitaciones tecnológicas. Mucho, por ejemplo, hay mucha planificación, por ejemplo, el eh, energía, Ministerio de Energía está, está haciendo mucha planificación hacia, hacia el crecimiento de energías renovables son 30, 80%, pero eh, el, el tema hay que evaluar eh, cuál va a ser las eh, limitaciones. Las principales limitaciones vienen de factor de capacidad, ¿ya? porque eh, la verdad es que es un, un, un factor muy importante, muchas veces si sacas un megawatt eh, de carbón, no puedes reemplazar un megawatt de renovable, porque tiene que reemplazar tres veces, porque factor de capacidad un megawatt eh, de carbones son de 60% de, tiene factor de capacidad pero una planta de energía solar tiene 20, 30% eh, factor de capacidad, como doble, dos veces menos, ¿ya? entonces eso y afecta mucho eh, y luego si consideramos eh, limitaciones eh, son de, limitaciones de transmisión eh, falta de almacenamiento etcétera, etcétera entonces hay, hay muchos eh, muchos temas eh, si podamos podemos analizar los detalles tecnológicos etcétera, ¿ya? entonces por eso digo que los modelos son, son bien bonitos, pero hay que, hay que tener cuidado con el tema de interpretación y, porque muchas veces cuando presentas estos resultados de modelos en general a, un, a una ingeniería, a una persona de que forma el modelo, entonces no es tan convencible. Entonces eso, yo creo que hay que, eh, hay que estar un poco cuidado con, con la interpretación, etc. Eso, como decíamos todos, como todos los modelos tienen ventajas o desventajas, eso, eh, eso sí que que nosotros el deber de decir, mostrar y también a la vez eh, mostrar las, las limitaciones. ¿ya? Yo creo que hasta ahora yo tengo lo, mi presentación, termino ahora y les doy muchas gracias y intenté pasar un poco más rápido, son súper grandes los dos pedazos partes, pero cualquier pregunta que tengan, yo feliz de conversar con eh, no más detalles. ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, a AXA, por la presentación. Si se abre el turno de preguntas, por favor, pídelo a través del chat. Muchas gracias. Carlos, actívate, Carlos. Sí, bueno, eh, quisiera abrir el turno de preguntas. Eh, bueno, lo primero voy a decir que no es una pregunta para nada preparada, aunque yo trabajé un poco con Sa o, o trabajé hace unos cuantos años. Eh, me gustaría eh, que pusieras a, si puede ser, las transparencias en las que has puesto eh, los, los gráficos eh, con la senda de hacia dónde iba cada modelo. Si la puedes compartir. Sí, me, ¿Me ves mi archivo? ¿cierto? Sí, ahora sí. Retrocede. Eh, eh, en Results, vale. Eh, para, una más, otra más. No, no, no. no. Hacia abajo, no. Hacia vuelve, abajo. vuelve, ya, vuelve. En, sí. en las pictures, en, ah, sí, el, en las sendas. ¿eh? En las sendas. Eh, por ejemplo, esta. Eh, sí. eh, me, me llama la atención y, y, y seguro que hay que, que me puede dar alguna intuición sobre esto. La senda verde es cuando dejamos que las cosas fluyan solas eh, sin ninguna sí. intervención, ¿verdad? Exactamente. Es que el modelo de general que, que el, no, funciona solo, no hay Perfecto, intervención. No. claro. Sí. Una cosa que me llama la atención y que, eh, claro, esto puede ser debido a dos cosas, a que el modelo no es efectivo o que realmente cuando intervienes, de la manera que intervengas, siempre tiene un efecto positivo. Lo que me llama la atención es que las tres formas, los, el escenario A, C y D, eh, en el largo, en el medio plazo, vamos a decir, eh, la convergencia siempre es, es muy parecida. Es mejor que no, que no hacer nada, pero que se haga lo que haga, eh, se haga lo que se haga, perdón, siempre tiene un efecto positivo. Esto podría ser porque el modelo realmente no recoge eh, de una manera buena las intervenciones. O puede ser bueno, que el modelo predice bien que solamente haciendo un poquito la situación puede mejorar sustancialmente. Sí, mira, eh, eso, eh, eso pasa, eh, Carlos, las características. Primero, a ver, él es, es el de base que cuando el modelo no considera, anda solo, ¿ya? Entonces se pasa porque, a ver, eh, aquí en, como les mostraba, en, en base no hay energía renovable, el datos. Entonces el modelo, cuando haces una simulación al 2030, el modelo en general o lo dinámico, se basa en lo convencional que tenía antes. Ya. Entonces, eso, eso fue un resultado. Por eso eh, las emisiones están mucho más. Entonces, la apariencia de energías renovables entonces, no es tan, eh, tan relevante. ¿Ya? Entonces, eso se, se, está, se está mostrando su impacto. ¿ya? Pero en, en otros en otro casos, fíjate, cuando empezamos a tener a los, los tres escenarios a la vez, yo creo que también en alguna forma el modelo empieza a tener, porque hay, hay otros factores que también hay que concentrar en este modelo. ¿ya? Entonces, empieza la acumulación entonces empieza a dar sus frutos al futuro y empieza a sigue siendo creciendo. ¿ya? Entonces, pero ese crecimiento, si estamos hablando, son porcentajes. ¿ya? Entonces, así, eh, pero también hay que considerar la demanda. ¿ya? Entonces, lo, eh, hay muchos otros factores que la demanda, el factor de demanda también ha, ha sido uno. Eh, muy muy fuertemente crecido. Por eso digo que eh, con, aunque energías renovables son limpias y cosas, no, no, no hay que esperar que se lo, la cosa va a bajar. <risas> Esos son... claro, y la... también el otro que hay que me, me nombrar que son energía, son de el toma el modelo. Energía, electricidad, fíjate aquí, eso es que es importante, Carlos hay que que electricidad en Chile son 20%, el resto de demanda de transporte son de térmicos, de energía. ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, actualmente estamos trabajando electromovilidad. Ahí sí que, como dices tú, que vamos a notar una diferencia porque transporte ofrece como 30% de energía. ¿ya? Entonces, eh, por eso digo que eh, es un es un una gráfica el impacto de energía electricidad a nivel global es eh, poder sigue siendo chico ¿ya? comparando petróleo o un par de térmicos Eso es el también es un buen buen punto. ¿eh? Claro sí. La, la, la siguiente pregunta muy cortita es. Eh, me pregunto si una vez que el modelo está corriendo ya después de los shocks que le habéis metido para llegar al escenario a, D o C, si se le mete otro shock, si realmente eh, volverían a converger o a lo mejor le metes otro shock y, y los modelos explotan, uno se va muy hacia arriba, otro se va muy hacia abajo. Exactamente, porque aquí, a ver, eh... El modelo normalmente cuando, eh, muchas veces lo que pasa cuando haces una, un shock mucho más, eh, por ejemplo, el porcentaje mucho más alto, ¿ya? entonces aquí eh, aquí no hay un shock externo en sentido, ¿eh? son claro, incorporaciones ¿eh? porque no hay, eso son líneas base. Por ejemplo, si empiezas a tener un shock de 20, 30%, muchas veces no, nosotros tampoco, a ver, hay, hay centros que tienen una, una capacidad súper buena modelística, que si sí, ellos puedan dar un shock bien significativo, ¿eh? porque nosotros cuando damos un shock uh, un poco más de fuera de contexto, el modelo estanca algún año, porque el, el, el, es por eso, alguna, por eso es como de, de, decía antes, que intentamos reducir el número de sectores para que el modelo ande más... Eh, más tranquilo, sentir mucho más fácil, ¿eh? entonces eso, eso, también nosotros observamos en momentos de simulaciones. Vale. vale, muchas gracias. De nada Carlos, gracias a ti. Soy Juan Aparicio. Eh, bueno o Sha, eh, muchísimas Hola. gracias por, muchísimas gracias por la, por la presentación, por la charla, eso lo primero por supuesto. Y bueno una pregunta, a ver, bueno como estadístico mmm, este tipo de modelos, ¿cuántos son de robustos? Quiero decir, si por ejemplo en la parte esta de producción, la función C es el parámetro de elasticidad, lo cambia significativamente o un poco, o solo un epsilon, ¿esto cambia radicalmente? ¿Cambia los resultados? ¿O ¿Cómo son de robustos los resultados este tipo de cambios? Y es una, una muy buena pregunta, Juan. Eso lo, también, eh, es también lo más crítico que hacen este modelo, modelo de crón general, que lo, con los parámetros, las estimaciones. ¿eh? Entonces, a ver, nosotros, todos los parámetros que tenemos, usamos un rango internacional que hacen, por ejemplo, un cambio entre un factor de sustitución entre un, un sector y el otro, ¿ya? Entonces, entonces estos factores normalmente, mira, son resultados si cambias un número bien alto, no, no, no cambio tan radicalmente. Por eso el robusto, es importante chequear que es un, si hay un modelo bien delicado, entonces se cae, pero ojalá que no sea así, ¿ya? Entonces, por eso, nosotros cuando hacemos este modelo, siempre intentamos jugar un poco lo, los parámetros y cómo realmente se cambia. Porque si empieza a cambiar, es cierto, algunos parámetros como Armstrong son importación uh, en, un, en un parámetro que el demanda eh, importar de extranjero lo, o, o local. Los son parámetros son súper eh, delicados, sí, es cierto que empieza a afectar. Entonces hay que tener un poco, uh, un poco lo, los andar eh, cuidado con estos parámetros. Pero hay otro parámetro que sí, no, no, no hace tanto diferencia, pero si empieza a cambiar varios a la vez, igual sí que se cambia. ¿eh? Entonces hay que... Pero nosotros siempre andamos con este parámetro que sea un poco más, más internacional que hacen el Perú, lo, los ingenieros. Ellos mismos, por ejemplo, de centro GTAP, el perdú hacen unos eh, conjuntos y ellos son para estimar estos eh, este parámetros conjuntos con otros ingenieros. ¿sí? Entonces usamos a, a, a este parámetro para que sea un poco más lógico, que, de, que tenga lógico. De acuerdo, gracias. Y, y por último, y a lo mejor sí, Carlos gracias. también me puede contestar, eh, a nivel de España entiendo que existen estudios similares, ¿no? ¿O, o no? Mira, a ver, normalmente yo siempre hacía en, en parte más... más eh, Yeah. ¿Cómo se llama? Parcial. Hay, hay, en, en España hacen, alguno que conozco, el BC3, que hacen un poco más, más, más nivel eh, macro. El, el BC3 es en, está en Bilbao, que ellos hacen, pero Linkage no quiere no que eh, linkear un modelo con otro, no, no conozco la verdad en España. Pero hay muchos modelos que hacen en, en España como este tipo de macro nivel. ¿ya? Entonces, eso, combinando... Varios perfiles, varios, eh, por ejemplo, de disciplinas, programa economistas, son físicas, hay unos eh, ingenieros informáticos, muchos, por ejemplo, Valladolid también tiene un centro, se llama Economía y Energía. Ellos sí que hacen, pero hay otro tipo, son, la lógica es similar, pero son otro tipo de modelos. ¿ya? Pero para hacer este tipo de modelos, Juan, la verdad es que eh, tiene que tener mucho recurso, ¿ya? Y son, eh, porque eh, colección de datos, parámetros, con, eh, porque estamos hablando de 20.000 variables, ¿ya? entonces parámetros son muy grandes, entonces hay que tener porque eh, hay que tener una dedicación, un equipo que, que anda por mantener y operar el, plan, el, el modelo también importante, entonces, cómo mantienes, en un año, entonces esas cosas yo creo que eh, no es un trabajo individual, yo diría, ¿ya? entonces si uno emite esos modelos, uno solo no, eh, puede demorar años, ¿ya? sacar el, entonces eh, siempre, eh, por eso digo que el, el mundo siempre hacen estos modelos poco con equipo. Hay un centro que normalmente ellos sí, normalmente sí. hacen los servicios también. ¿eh? Por ejemplo nosotros para hacer este modelo colaboramos con tres MIT en eh, Sergio, eh, que nosotros nos ayudó mucho, y el Mark Horich de Australia, que también nos ayudó mucho a formar, porque son expertise, hay muchos detalles y bueno, un una tema muy grande. Entonces, eso es lo que eh, el desventaja que tiene estos modelos grandes. Sí, sí hay, hay, como dice Sa, hay, hay hay algunos intentos o algunas modelizaciones a nivel europeo, porque hay la, la cantidad de recursos que se necesitan son muchos y, y luego otra cosa que necesita es que la, el área económica que, que tienes dentro del modelo eh, tenga unos parámetros unos parámetros perdón de convergencia. Entonces, eh, lo que se hace a nivel europeo, si por ejemplo es un país muy pequeñito, pues se crean países incluso sintéticos o por áreas para que el modelo pueda andar bien y se puedan hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Exactamente. Lo otro, Carlos, yo creo que siempre he notado: eh, a ver, hay que tener una demanda de los proyectos, ¿ah? que de financiamiento, este tema. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos suerte que tuvimos una, una interesante diálogo con colaboración con el Ministerio de Energía, y ellos siempre piden este tema, entonces generan datos. Nosotros bueno, ahora mismo nos pidieron hacer un análisis de electromovilidad, lo, o los impuestos sectoriales, entonces, varios temas. Entonces, esto te ayuda a. Sostener el modelo, sostener el equipo, y ese es el, es el tema. ¿ya? Entonces, eso no son unos modelos corrientes, lo, que los modelos parciales que hacemos. ¿ya? Entonces, eh, sí, son interesantes, pero hay que tener una, un, poco, un equipo dedicado atrás y, y ir y generando demanda también. ¿ya? Eso es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Juan. Bueno, pues, viendo que no hay muchas más preguntas, muchísimas gracias a Shah. Esperemos que vaya todo bien por Chile y que puedas venir a hacernos una visita dentro de poco. Muchísimas gracias. Gracias, a Sixto. Tú. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por lo... la invitación. Gracias. Nos no veremos en otras ocasiones. ¿ya? Muchísimas gracias a Juan Carlos por la invitación a Sixto por toda la gestión. Así que nos veremos. Cuídense mucho. Gracias. gracias Sam. Ah, cuídate mucho. Hasta pronto. No. Chao. Gracias, Sam. Un abrazo fuerte, Gracias.